Aquí está la temperatura de una y haciendo clic sobre la otra puedo ver el calor de la otra. Muchas gracias por la visita.